cacho Paulina. cacho Joséina ¿Zer Cayo Ondo, ondo. ondo Cayo Cayo bye Cayo bye bueno, ahora seguimos. Cayo Cayo Cayo Cayo Cayo Cayo Cayo Cayo Cayo Cayo Cayo Cayo Cayo Cayo Cayo Cayo Cayo Cayo Cayo bye Cayo Cayo Cayo Bai, Cayo Cayo Cayo bye Cayo Cayo Cayo Cayo Cayo Cayo Cayo Cayo Cayo Cayo Cayo Cayo es sin duda a orduan duela el ha vos suerte by, pishka ni re se me alaba andi tu sirenean es ininten y casten. joven y zara nice Nick, vi seguridad de ram aquí te busqueras y te quiten, gurás porque a la hora que ustedes ten, gurás porque no hay indiferente busqueras te quiten, ni le la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 Lenengo hitza euskeraz hitz egiten dibate eta nik esan esaten diet eh la xaila xai e, euskeraz ulertzen дуa ah, ba erdera egiten bye. dizute eta zu beste euskera euskeraz bai bai bai bai bai ordoan gustatzen zaik bere aurpegi ah. pos posi e, geratu geratu dira eta jo. esan oso ondo paulina <laughs> paulina eta zu auken txapa aukeratzen duzunean ze txapa aukeratuko zu ¿Belarri ahora ¿A la España o qué tu Ahora en que parte tu a España, ahora <laughs> Bueno, es eturkiz, espero que Ahora de la ribera indarce copisca va de bueno ya usted pidió la remosquita bilbo eta donostia neta bizitzer me ya esa también mire ¿no? bizitzer en y aún con la uruguayta maria usque hasta belduri urduri tasuna es nica está acá belduri belduri urd igual piska bai. Eh, pero baina, bueno eh, presnago en suteco presnago aldudana It's a gite core.